Hola, buenos días. Soy Daniel, como muchos ya sabréis, de la empresa Eurodisca. Y yo vengo a presentaros el elevador Steel Duo. ¿vale? Está montado en una, en una vivienda en Cali. Aquí tenemos a Maricambe, la propietaria, que nos va a echar una mano a, a la demostración. Y bueno, os voy a ir explicando un poquito las cositas que debéis saber sobre este tipo de aparato. Por favor, llámalo. Muy, Muy bien. La máquina está arriba. Ahora está pulsando Maricambe el botón de bajar el mando inalámbrico y la máquina baja es muy obediente <risa> se porta muy bien no resista no. ¿vale? la máquina como podéis ver es muy bonita una máquina que estéticamente eh, es que es maravillosa porque es verdad que en cualquier lado pega aquí en este caso está lleno alrededor de armario este tipo de cosas que la verdad que queda muy bien ya está llegando el aparato Ya la y para adentro. Adentro, si quieres de abajo subir si están ¿vale? tenemos la, la botonera, la consola, donde pulsamos los botones de dentro, ¿vale? Arriba tenemos el esto de seguridad, la flechita hacia arriba, subir, la flechita de abajo, bajar, y su llave de contacto. Si la llave no funciona, ¿vale? Como siempre, casi, casi todas las máquinas son igual. Bueno, para la maricana, ahora nos vemos. La <risa> maricana va a subir. ¿Vale? Como veis, es una maravilla. Tiene barrera inmaterial. Y vas aquí la mano, la máquina se para, ¿vale? Aquí no puede salir nada, nada de lo que es el, el habitáculo de la cabina. Y ahora hemos perdido... Para, eh, eh, para un segundo, maricarme. Eso es lo que os quería enseñar. Ya estamos en primera planta. Hemos subido por la escalera. Tenemos aquí dentro a Maricarmen, que tiene que estar un poco ya enfadada de hacer la espera. En es broma. Y Maricarmen sube. Esto es una de las cosas que quería enseñaros. Mira qué maravilla. O si sea, hace primera planta. Eso se levanta y lo sube la máquina. ¿Bien? Perfectamente. <risa> y rápidamente. Perfecto, muy bien. ¿Lo ves? La máquina va llevando lo que es el suelo encima y lo contaré cuando baja. Cuando baja la máquina, deja el techo en el suelo y es transitable. ¿Vale? Ojo, también muy importante, si alguien en este caso, por favor, <risa> si alguien, por casualidad, eh, la máquina está subiendo y está. El suelo puesto, la máquina tiene sensores en el techo que nada más que toca algo se detiene. No va a subir, ¿vale? Va a bajar, por supuesto, pero nunca va a subir hasta que ese obstáculo se retire. ¿Vale? Eh, y, y poco más. Es una máquina, como habéis visto, muy bonita. Y nada, Mari Carmen, muchísimas gracias por grabar este vídeo. A vosotros, por, de este video. <risa> a vosotros por, por la instalación y porque la verdad que estéticamente es precioso. Y técnicamente espero que también. Bueno, pues eso para nosotros es lo mejor nos pueden decir pues nada lo dicho nos vemos en el próximo vídeo hasta luego